Bienvenidos a la asignatura de Procesos y Herramientas Conexos a la Ludificación, Aplicaciones, Redes Sociales y ABP del Máster Universitario en Ludificación, Aprendizaje Basado en Juegos y Juegos Serios, Docencia y Formación Continua a Distancia. En esta asignatura abordaremos el estudio y práctica de herramientas docentes en el aula conexas a la ludificación. En particular trataremos el Aprendizaje Basado en Proyectos, el Aprendizaje Basado en Problemas y el Flip Learning. En cada una de estas estrategias abordaremos el empleo de herramientas digitales, redes y aplicaciones para fomentar la inclusión de las nuevas tecnologías en la docencia. El objetivo de la asignatura es dotar a los profesionales del mundo de la formación y la docencia de una capacitación para aplicar estas técnicas en sus acciones formativas. Para ello combinaremos teoría y práctica. El componente práctico de la asignatura es fundamental y está orientado en un doble sentido. Entrenar las habilidades para diseñar formaciones usando las técnicas mencionadas y experimentar el propio aprendizaje mediante esas nuevas metodologías. El sistema de trabajo consistirá en una clase online a la semana en directo que posteriormente se subirá al aula virtual para su visionado posterior por el alumnado. Los alumnos y alumnas tendrán disponibles en el aula virtual los materiales de la asignatura, tanto las explicaciones teóricas como las actividades propuestas con las instrucciones para su realización y materiales adicionales. El enfoque de la asignatura es multidisciplinar, ya que el perfil del alumnado es variado. Se le ha dotado de mecánicas de trabajo individual y de mecánicas de trabajo grupal para intentar acercar lo máximo posible la práctica de la asignatura a la realidad profesional y la propia metodología parte de los conceptos objeto de estudio para que los alumnos y alumnas puedan experimentar en primera persona las técnicas de aprendizaje enseñanza aquí propuestas y fomentar la autonomía en el aprendizaje así como una distribución flexible del tiempo. El sistema de evaluación se estructura en dos partes un 20% de la nota corresponderá a la realización de las actividades propuestas y un 80% de la nota corresponderá al examen final de la asignatura, que tendrá lugar en la fecha oficial fijada por la universidad y que constará de dos partes. Una parte teórica de seis preguntas cortas a elegir cuatro por el alumnado y un caso práctico similar a las prácticas y actividades propuestas durante el curso. Esperamos que sea de vuestro interés y nos vemos pronto.